Por 20 años, Cal State Monterey Bay ha producido graduados determinados a hacer la diferencia en sus comunidades, en el mundo y en su propia vida.